¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, has venido por el puesto, ¿no? Sí, estoy un poco nervioso. No te preocupes, veamos. Eres guapo, alto, ojitos que enamoran. Lo tienes todo, pero. Veamos esa materia prima. Eh. Solo mi dedos. ¿Cómo? Susi, cancela todas las vistitas de hoy. Tenemos un caso de una buena tula. ¡Buena tula! ¡Eh! Es una buena tula, oh, oh, oh, es una buena tula, eh, es una buena tula, oh, oh, oh. este man Tomás